Mira, no sosquila. Quién me, quien me, quién me mira. Tengo pila como un rey de puta fina. Y una china con mis negros en la cocina. Dile a Dios que voy para arriba con mochila pa' mi cuida que está chida. Huele a Lima con mi ropa me desfila. Está flaco, no se cuida. Lleva pila, mucha. Y después pues me tira, me tira. Somos el malo como el era Pain, Pero acabamos siendo como el rey No me conoce, sabe mi name Solo copias de lo que YouTube veis, hey. Tiene el mafo picado a la face Yo miro al cielo diciendo que hacéis Para la iglesia no existe la ley Ahora los bancos son trapeces 6 hey. Trape van banquero, bantero del cúster Quiero yo ser el tendero con el tiempo Juego sin usar tintero, me la chuta, pero la llamo topero El mundo entero no me quiere, creo Me la chuta un huevo que me tenga un cero Ni tu culo quiero, ni tu culo veo Si por una línea te comen entero Y mira, no se osquila Quién me, quién me, quién me mira. Tengo pila como un rey de puta fina. Y una china con mis negros en las cocinas, Dis la cocina. dios que voy para arriba con mochila pa' mi vida. Que está chida vuela la Lima con mi ropa. Me desfila, esta flaco, no se cuida. Lleva pila, mucha y después me tira. Me tira. No se osquila, quien me, quien me, quien me mira Tengo pilas, como un rey de puta fina Y una china, con mis negros en la cocina Dile a que voy para arriba, como chila Pa' mi vida que está chida Vuela a lima, y con mi ropa me desfila esta flaco, no se cuida Lleva pilas musa, y después me tira, me tira <risa>